Hola, mis curlis, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Carmen Manga y soy la creadora de, pues, de este canal de YouTube y espero que mira, que estéis viéndome, que me sigáis. Eh, antes de hacer este review del que voy a hablar de lo que es el tónico Pizzy Pizzi, pizzi no sé si lo conocéis. Es una marca que también he descubierto este, este, este año. Eh, bueno, estas navidades y la verdad es que tengo que hablar de ella, que es un tónico que está muy bien. Vale, pues antes de esto, eh, recordar siempre, bueno, esto ya hablé con ello en Instagram. Lo anuncié hace como un mes así, pero claro, eh, estaba aquí arriba porque este es el tamaño pequeño y ahora está aquí abajo. Por lo que toda la información que voy a dar sobre este producto es una información que realmente es una información real porque de pronto yo lo he utilizado y lo he utilizado durante varias semanas eh, prácticamente un mes para poder realmente daros eh, una información que fuera um, a ver, verídica, ¿ok? Vale, eh, una vez dicho esto recordarme eh, darle dedos arriba, suscribiros a este canal porque está muy bien y eh, visitarme lo que es en Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿de acuerdo? donde estoy 24 horas y puedes hacer cualquier pregunta y luego estoy en, mi, en lo que es en mi blog que es el kuglemang.org donde tenéis muchísimas novedades, eh, información un montón mm -hmm. Y luego, eh, si eso, eh, si no es suficiente, puedes cargaros mi libro Recetas Naturales para el Cuidado del Cabello Natural Que está en Amazon y está en Google Play, disponible, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer el review Y si queréis estar súper interesados sobre este tónico Pixi y queréis saber más de él Pues quedaros aquí conmigo Y nada, vamos a empezar eh, Tónicos, he utilizado muchísimos tónicos a lo largo de mi vida Imaginaros, eh, con los años años que tengo He utilizado de todas las marcas americanas, españolas, francesas, italianas, japonesas, de todo, vale así que eh, mi conocimiento de los tónicos es muy grande <risa> y nada, pues la verdad es que yo decía, no hay nada que me vaya a sorprender o no hay nada no, en el mercado que me guste y tal, o que tal, vale pero no, estas es navidades descubrí Pizzi, vale Pizzi, que es una firma que yo no conocía, tiene tres tipos de tónicos eh, hay uno que es como rosita otro que es como uh, verdecito y, es, y este que es eh, como un tono naranja no sé si los podéis ver podéis ver sí vale qué tengo que decir de este tónico lo primero que para mí es muy importante el olor el olor para mí en los productos es, es que es muy importante un producto que huela mucho a alcohol o huela mucho a crema no me lo puedo poner porque no, no puedo soportarle entonces de este producto lo que más me gusta es que tiene un olor agradable, es decir, no huele mucho a jabón, tampoco huele mucho a alcohol, ¿ok? Vale, luego, a la hora de ponérmelo, eh, lo que es que esto se lo aplicas ya sabéis, con un algodoncito No me ha producido sequedad Hay bitónicos que yo me he puesto que después de ponérmelos, noto la piel que está súper seca y como muy áspera En este caso, con Pizzi, tengo que decir que no me ha pasado, ¿vale? Eh, otro punto que me encanta de este producto es que... Eh, te va quitando o sea, las manchitas gra gradualmente, ¿vale? no te deja trozos de cla manchurrones claros ni nada sino que poco a poco si tienes manchitas se las vas quitando pues con el tiempo eh, es un tónico que además con el mismo tónico, tónico que aporta luminosidad a la piel eh, te deja la piel fresquita yo por ejemplo lo que hago antes de ir a acostarme me lavo bien mi piel y me, me, me pongo un poco de tónico o sea me lo aplico con lo que es... Eh, con, con un algodóncito, con un algodón redondo, de, disco de algodón redondo, eh, y mi piel queda muy limpia y fresquita, ¿de acuerdo? Yo, eh, os voy a explicar un truquito que yo tengo, antes de ir hablando de Pizzi, que es que yo, por ejemplo, por la noche, aparte de lavarme la cara, o sea, yo me lavo la cara, ¿vale? Eh, ya está con tu pastilla de jabón o con un gel eh, para lavarse la piel que tú tengas, después de lavarme la una cara yo siempre me paso con un algodón, lo que es el agua micelánea yo me la paso por toda la piel me la paso, me la paso, me la paso ¿Por qué? porque si hay un tipo de impureza que haya quedado, que no haya quedado limpio eh, pues eso va a ayudar a que si tengo algún resto de maquillaje un resto de grasa o de polvo que no se haya eliminado con el agua o con el jabón, pues eso va a hacer que la piel quede aún muchísimo más limpia y después de eso, entonces entonces yo ya me aplico ya mi tónico ¿de acuerdo? y si tienes una crema de noche, pues ya te pones tu crema de noche, aunque yo por ejemplo os voy a explicar otra cosa en otro vídeo sobre las cremas de noche y lo que yo hago con ellas, es que yo creo que esto ya lo expliqué en mi Instagram, pero luego lo voy a explicar un poquito, así que bueno, eh, ¿qué pienso sobre el tónico Pixi? Vale, está bien, es un tónico normalito, eh, que da luminosidad poquito a poco o sea, esto no que vas a tener la piel eh, como una niña de 20 años eh, eh, así, ¿sabes? así, no esto tiene, o su, sea, ilumina eh, no, es no, no, no es un producto de antiarrugas, ni un producto reafirmante, ni nada de eso, ¿vale? Simplemente es un tónico que refresca y que con el tiempo probablemente te vaya quitando algunas manchitas y te la piel mucho más luminosa, por si es el glow, ¿vale? Eh, que me lo volveré a comprar, sí me lo volveré a comprar, la verdad, porque me ha gustado mucho, pero me ha gustado sobre todo por eso, porque no tiene un olor intenso, no tiene un olor al alcohol, y sobre todo me deja la piel muy fresquita. Y eso es lo que tengo que decir, o sea que está bien. Pero ya iremos hablando de otros tónicos que he probado para que podamos ir comparando cuál me ha gustado de cuál. Porque, claro, abrir un producto solo está muy bien, ¿vale? Pero poder comparar con este y con otro para que veas realmente, eh, a ver, el efecto de los dos y eso, pues eh, está bien. Vale, este es el tamaño pequeñito, ¿ok? Pero Pixi tiene una gama intensísima de productos. Eh, pasaros por el su sitio y verla. De acuerdo, eh, tengo que decir que ninguno de los vídeos que hago eh, me aporta ningún tipo de ganancia económica, ¿vale? Sino que lo estoy haciendo porque para mí es importante que la gente, sobre todo la gente de piel, de piel, las mujeres de piel negra o las mujeres en general, pues sepan que hay productos nuevos en el mercado, que les vayan bien y que los puedan probar. Y evidentemente, si alguien quiere que le promocione, también estoy aquí para eso. Así que, besito. Eh, no os olvidéis suscribiros dar la campana, dedos arriba y no sé <risa> y nada, visitar mi Instagram dejar muchos mensajes y leer mi, mi página, curlimagre.rg y, baja, y bajaros el libro el libro, recetas naturales para el cuidado del cabello natural ¿vale? que es todo lo podéis hacer con lo que es frutos de vuestra fiesta la compra, todos los tipos de mascarillas que podéis hacer, son una pasada echar un vistazo a este libro, un besito y nos vemos en el próximo video, chao